Soy la mejor carta de Clash Royale, sigan nerfeando. vamos a tumbar todas las torres, así es que no me rindo.